Muy buenas, pues nada, estoy de salida familiar. Mm, está montada en el gimbal, pero ahora mismo no lo tengo activado. Voy a grabar a pulso directo. Y ya está, probando la mochila nueva. La probé anoche con la bici un poquitín y, y ya está, ¿vale? Eh, con, exacto, con la bici para llevarla un poquito. Eh, por decir alguna sensación que sí que me ha dado un poquito, que todavía la tengo que controlar un poquito, es que el cuello es un poco alto. La parte está del cuello es un poquillo alta. Pero bueno, creo que es más acostumbrarse a tener esa sensación de que es un poco más de la cuenta. Y creo que es acostumbrarse. Bueno, así que en principio, pues, pues eso. Eh, por lo demás, eh, la sujeción es buenísima. La llevo de hecho ahora floja porque va a, ir más a andar. La llevo floja sin tensar, sin tensar los laterales, sin tensar nada. O sea que, bueno, en principio las sensaciones son bastante buenas. Lo que es eh, la posición de los, de los softflash así. No metido aquí, así va bien, va bastante bien. Va bastante, bastante perfecta no se mueven, no se mueven nada he podido meter aquí llaves, alguna cosita el móvil de hecho lo llevo lo llevo aquí, o sea que al principio tiene buena pinta, ¿vale? vamos a seguir vamos a ver un poco po de glass, teóricamente teóricamente es un poco de glass nada lo grabo a la o un pozo de hielo, ¿eh? lo que pues es que aquí los conocemos como pozo de glass, ¿vale? pozo de hielo pues, teóricamente, yo no soy el más indicado para decir lo de las rutas turísticas, ¿vale? Para explicar cómo funciona el tema, pero teóricamente, creo, hablando con más gente, pues podría ser que entres desde arriba en tires nieve, ¿vale? Vayas recogiendo nieve, la vayas tirando por arriba, aquí hay como 4 o 5 metros de altura, y vaya eh, quedando aquí reposada entonces me imagino que no sé si se prensa sola del tiempo o tal y se va como acumulando aquí de aquí supongo que van recortando pues, bloques de hielo me imagino eh, me imagino que yo digo que yo no soy más indicado pero eh, bueno pues sería eso ¿vale? y desde aquí es la entrada es así ¿vale? está aquí en bueno una rutilla que yo paso siempre siempre siempre que corro paso por al lado yo ya ni me acuerdo que está vale pero ¿eh? y aquí han hecho una chapucilla que era como algo en eso, pero hay para ir ahí y ya no queda igual de bien. Pero bueno, sería este el, el pozo visto desde el camino, ¿eh? el camino es ese. ¿Eh? Yo siempre vengo corriendo por aquí también. Ya está un poquito eso abandonado, pero bueno. Venga, vamos a seguir, os voy a ir eh, enseñando un poquito, ya que he de paseo sin prisas. Y eso simplemente pues llevando la, la, la mochila para ver un poco cómo va, en fin, un poquito pensando en huecos, ya digo, móvil, llaves, pañuelos, algún orejón, alguna bola de plástico del bocata, de, del mío, eh, atrás no me acuerdo que llevo, la cartera, bueno, sí, llevo la cartera ahí, creo que sí, sí, en fin, un poco las cuatro cosillas, ahora vamos a un tramo que es de bastante sol, y ya está, quedamos con la familia en plan pasento con más amigos eh. vamos a, al gor negro, luego lo grabaré bien a ver si queda chulo es como un salto de agua ¿vale? Bueno, estamos andando pero vamos a hacer algunos tanteos de correr que ya toca ya estamos a domingo dos semanas para la carrera para Monserrat parece para Monserrat como para llamarle y esas dos semanas y hemos apurado todo lo que hemos podido haciendo bici haciendo algo de cinta, y ahora ya nos metemos ya en faena, en la montaña real. así que ahora ya hay que empezar a correr, y dándole tanteos, hoy vamos a aprovechar que, que estoy en, en donde entreno siempre, en el Monsen, Parque Natural, y vamos a, a ir dándole un poco de vidilla a esto, y que la pierna ya diga, venga, por pues, faena. Así que aprovecharé eso, ellos se han quedado detrás. Pues eso, haré haciendo subidas y bajadas para ir entrenando un poquito. Poco a poco vayamos acostumbrando las piernas. Os pido un día de super sol. Vale, yo no me traigo ni cinta ni gorra porque, como era tal, pero que está apretando. Bastante. Bueno. Pues venga, vamos a seguir entrando las piernecillas. A ver cómo van. A ver si me responden bien. Venga, damos la vuelta. Las niñas las traemos por ahí. Lo que pasa es que van charlando. Y ahora suben, ahora suben vamos los padres por aquí arriba y los jóvenes más para atrás ¿eh? debería ser al revés los jóvenes los primeros tirando no, no vamos los viejos delante como han cambiado las generaciones eh? ya llegamos al bosque que hace ya más sombra, a pues, que estamos de sol. Y bueno, este calorceta pica hoy, está picando bastante, a pesar de estar en septiembre. Bueno, aquí empieza el pues, bosquecillo, si la llevo floja, la llevo súper floja, madre súper floja. Ahora pensaré, pero como era para andar, bueno, de momento vamos bien. La pierna va bien, la mochila va bien. esto todo, todo correcto. Ahora vale, vamos a verdulear. Que estáis después. Os presento el Surogros. El Surogros. Es una pasada. Hay como una piedra y ya... Es como si hubiera rajado la piedra. El bloque. El bloque de, de... yo qué sé. Y está nacido ahí entre medias y la ha abierto la piedra. La ruta del Surogros, ¿vale? ¿Qué pasaba, nenes, la velocidad que lleva el agua? ¿no? Va a toda leche, a toda castaña, y dices... ¡Cómo! Eh? ¡Qué guapo, eh! No pasaba, ¿eh? La huella ahí, el sonantillo, esto es maravilloso. Pues fija, es una subida, que yo decimos que es la que, que es como un engaño, como un falso llano Que tú dices, está plano, está plano, pero no está plano porque mira cómo va el agua, que va toda la leche bajando por la, por la acequia, ¿no? Ya está, ya se han seguido para adelante. Vamos a. Ahora sí que ya estamos casi, que van todo el rato. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Os suena de algo eso de cuánto falta? Pues aquí igual, cuánto falta, cuánto falta. Me has dicho cinco minutos, me has dicho.. Es verdad que está aquí mismo, pero claro, también uno cuando va corriendo no aprecias tanto las distancias. Porque está aquí mismo, pero claro, andando pues se hace más largo. Y se quejan, se quejan. Pero bueno, ya estamos llegando. Bueno, pues aquí, aquí acabamos. Ya os he grabado alguna toma y hay gente y tampoco puedo grabar muy de cerca, sale gente, pero aquí no estamos solos. Bueno, pues ya está. He buscado agua más para arriba, he subido para arriba un poquito corriendo y tal, entrando un poquito, eh, buscando un poquito más de, bueno, agua para, precisamente porque se nos había ido un poco justa, y arriba hay se, se puede llenar, porque esta, esta no te puedes tirar de beber, no es lo bastante limpia para beberla, ¿vale? y ya está, vale, aquí, aquí lo bajamos ahora ya, caminito de bajada ya hasta los coches, nos queda una hora y pico andando, más o menos y ya está, vale, así que vamos por terminada la salida, espero que se oiga bien y todo hasta la próxima